ese es el combate en contra de la delincuencia que usted está librando, pues la delincuencia se la ganó ya. Si la delincuencia es capaz, en una zona céntrica comercial, que debiera estar vigilada, por ejemplo, esta planta televisiva y estos comercios que están por aquí, que debiera haber una vigilancia permanente, uno no ve nunca una patrulla, y cuando uno llama a una patrulla, la patrulla no responde, y después que te, llaman, te responden a las tres horas, te dice llámate al 911 que no tenemos gasolina, ...entonces eso constituye una vergüenza... ...entonces al ladrón que se llevó ese, ese farol... ...yo quiero decirle... Que te dejé el otro... ...yo lo iba a desmontar... ...pero te lo dejé el otro... ...para que lo vengan a buscar esta noche o mañana... ...y te lo lleve... ...para que te acabe de dar tu droga... ...o se la ponga a un motor... ...porque eso es lo que hacen... ...van y la venden a un punto... ...y dicen, ...dame un cigarrillo de marihuana... ...y se lo fuman... ...a lo mejor por 10 pesos... ...porque eso es lo que pasa con el país... ...que la delincuencia... ...le ganó... ...la batalla a la seguridad, a la policía y al Estado, y aquí no hay un Estado de respeto ni de derecho. Yo lamento decir eso muchísimo, General, porque si hay alguien que lo defendió a usted para que no se lo llevaran de aquí, cuando el Falco le iba a hacer huelga, hizo de todo para que usted se fuera de aquí, yo me enfrenté a ese grupo que tiene amigos míos y sigue siendo hoy, que eran amigos míos de toda la vida, porque viví luchando con ellos por el pueblo en los procesos huelgarios en este país para luchar, para superar las dificultades que tenemos pero le ganó la batalla. Por donde yo vivo no he visto nunca un patrullaje. Se limita a la persecución de un, de un grupo de gente a un patrullaje vacío que muchas veces usted lo que lo ve durmiendo, porque no lo voy a no lo voy a culpar. ¿Tú sabes por qué no voy a culpar a la policía? No lo voy a culpar porque primero, desde no desde ahora, no, desde abril del año pasado no le pagan los incentivos. Los policías que le dijeron que le iban a dar un incentivo de 5 y 10 mil pesos, que iban a salir a trabajar para proteger a la ciudadanía que violentaba el toque de queda del COVID-19, esos policías no le llegaron sus incentivos, no lo pagaron nunca. A los técnicos, a los médicos, a algunos, a la mayoría no le pagaron tampoco. Se quedaron con esos cuartos esos incentivos. Entonces, si usted tira a un policía con un salario bajito, de miseria todavía, a la calle, con un uniforme todo roto, que ustedes han escuchado las denuncias que hay, con una famosa reforma policial, pero los reformadores ganan millones, que es un millonario y gana doscientos gana y pico de mil pesos, el reformador, el jefe de la policía gana sobre los cien mil y todo el mundo sabe cómo se la buscan los jefes de la policía. Y todos los que están en esa comisión son millonarios. Ahora los policías, los pobres, a los que están diciendo que hay que modificarlo, Esos hijos de Machepa no tienen un colchón de dormir en un cuartel. No tienen un baño donde ir. Todos rastrero y asqueroso, Andan con la bota todos rotas y con los uniformes roídos. Porque se los roban y se quedan con los cuartos, las grandes mafias. Pero imagínense usted, Adán Cáceres manejó 300 millones, 3 mil millones de pesos. Les robó 3 mil millones de pesos que le correspondían de los ahorros y hay policías que dice que todavía los uniformes, este general que es el formador no le ha dado uniforme a su propio policía entonces le paso ahora, dama, ¿cómo podemos hablar, cómo podemos nosotros decir y poder exigir a ese policía, con un sueldo bajito con hijo, con agua, con luz, con, que no tiene seguro, que no tiene nada, que lo que tiene es un segurito, eh, que se, está, se lo está llevando el diablo en la calle que no le pagan un incentivo, cuando se retira no tiene el dinero para retirarse porque el banco que tiene la policía se lo retiene ¿sí? y se diluye todo en una mafia que hay ahí, que todo el mundo sabe que hay ahí. ¿Cómo le podemos poder exigir al policía? Lo que también son los generales, un vaina, con un vigilante, con una casa que le alquila, con un sueldo lujoso y que viven como príncipe. Pero el policía de la calle, el pobre, se lo lleva el diablo, entonces no le podemos exigir. Pero ya entonces le ganaron la batalla, general, porque si en un lugar como este está robando todos los días, porque los negociantes, los comerciantes del entorno tacaños y miserables no tienen cámara, pues los ladrones un día de esto, tú sabes que va a pasar un día Dios no lo quiera que Dios no lo libre, que no sea ninguno de nosotros ni yo, que un día saliendo entrando va a venir, pero mire este es el comunicado va a dar dos balazos, y no se va a saber quién es cuando eso pase que le den dos balazos, que le den un tiro entonces ahí van a poner cámara entonces ahí sí se va a saber y ahí sí se va a poder investigar Pero va a ser tarde lo que va a costar la vida de una persona Ahora sí, dama, dígame, buenas noches Buenas noches Sí, buenas noches Le llamo de aquí, de El valle calle uh -huh. Sanero, casa uh -huh. 80 Sí Aquí frente a la escuela, aquí no se bota la basura Aquí acá Cano es como a cuatro cuadras que casa Y yo vivo en una segunda Yo tengo basura Porque se con ella Pero usted no puede que esté en eso yo le voy a ayudar ahora mismo, mi amor, pero lo que le pasa a usted le pasa a la ciudad entera. Esta gestión se ha convertido en una gestión rastrera, sin vergüenza, que no cumple con su deber, por donde yo vivo. La urbanización brugal va a cumplir ahora casi un mes que no recoge la basura. Está la basura acumulada con gusanos, por paquete. Y ya yo he criticado tanto eso, que no quiero que vayan a decir que a mí me cogió con el pobre Siquio, que es mi amigo a nivel personal de muchísimos años. Pero eso es una gestión que falló y que perdió. En un año. En un año ha perdido lo que pudo haber ganado en los tres que le faltan y está desacreditado. Un ayuntamiento no da pie con bola con los problemas de la ciudad cogestionada completamente cada quien obra por su como le da la gana, mira Ramón venía Ramón Polanco el ultramatronista que me cuida, mi hermano y amigo venía de, de la salida de la para allá obra pública tapando tres hoyos un tapón de tres horas un tapón frente a la zona franca desde, desde, lo, desde Aguayo y tú dices, óyeme desde antes de Aguayo, ¿qué es lo que pasa? hay un accidente, un muerto tres guardias pidiendo cuarto a la franca tres guardias pidiendo cuarto a la franca en medio de un tapón y tú sales aquí yo venía ahora para acá un tapón del diablo al venir para acá tréame parando a tres infelices para la vaina del caco protector buscándosela y un tapón del carajo a las 7 porque me cogió lo tarde para venir para acá a las 7 de la noche no aparecen en un tapón a ninguna hora pero a las 7 de la noche estaban ellos buscando cuarto al gobierno así no sirve esto desgraciadamente lamentablemente ¿No? es y fíjate que, que lo voy a poner aquí porque no bien me lo dijo no bien me lo dijo Ramón cuando me cuando me enviaron voy a buscarlo aquí cuando me enviaron la, la, la, las imágenes de ahora lo puedo yo encontrar aquí está mire lo que me dice una persona para tocar el fondo mire Pitágoras lo, lo, lo voy a poner para para atrás pa, vamos a poner eso en la lechonada de Luis, a ver... no cómo está todo, ve? un taponazo de la está lisa, bien, ¿no? porque están trabajando ya adelante y... y ese trabajo de noche, que se hace? Pero esto tres la tenemos a nosotros aquí... mire, estoy frente al hospital... al hospital nuevo, que están haciendo? o sea, para que ustedes vean... ¿verdad? que yo no miento, que cuando yo le digo algo, así es... pero entonces... Buenas noches, entonces Voy a entrar ahí al, al otro tema Este no era un tema, esto era algo, esto era una queja, ¿verdad? Porque imagínate tú, mi querido general Si en un lugar como este, que debe haber patrulla, Que yo desde, yo tengo aquí, entre voy para seis años No he visto nunca una patrulla Nunca, nunca ¿Tú sabes cuándo mandan una patrulla? Cuando hay huelga, apretar. Uh -huh. Porque aquí en la esquina le han quemado goma, sí. han asaltado, atracado, robado. Un día de estos van a matar a una gente, entonces ahí sí, ahí la mandan. Pero como le digo, ¿para qué voy a atacar a esos infelices la policía? a entrar después te llamadita al otro tema. Buenas noches. Tienes que bajar el volumen del televisor, hermano o hermana, para poder escucharte. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde es eso? ¿En qué lugar es eso, mijo? En la casa de Vital Valle. Sí. En el centro de rehabilitación y de, de que yo qué, moderno de Vital Valle. Ahí está. Eso es injusto, porque debo comentario Es un abuso. Tienen que permitir cuando es el, el derecho a, usted, a, a que le visite es un derecho que usted tiene y no lo pueden suspender. Cómo no, cómo no, ese es un derecho que usted le asiste a ustedes, lo, lo... claro, a ustedes los que están ahí en calidad de prevenidos, guardando prisión, ese es un derecho que le asiste y que no se lo puede negar, y que eso sería violentar eh, los derechos que usted tiene como seres humanos, que está establecido pues en la Constitución. usted no pueden tener un divorcio, por el contrario, se debe mantener la visita familiar para que la gente no se desvincule de su familia. Buenas noches. Así que perdimos la batalla, general y nada ladrón ahí te dejé la que debe estar gozando porque a lo mejor fue para darse un pase una cosa te dejé ahí la otra luz para que la venga a buscar porque está incompleto eso ahora la JP también eso no le funciona y yo te voy... es más ven eh, muchachos ven eh, eh, para que me haga el favor de ir allá abajo la luz que le falta tú vas a coger un detonillador se la vas a sacar me la va a traer dile, a... dile al ladrón que yo le voy a dejar la luz con el guachimán ahí abajo para que la regale si viene cualquiera preguntando por el yo se la voy a dar buena noches dígame Así es que estamos, general, estamos muy bien. Yo lo no defendí tanto, general, pero le voy a decir una cuestión. No estoy viendo un patrullaje efectivo, no estoy viendo ni miedo y su gestión está fallando también. Después que usted vino fuerte, general, y que apretó la mano, ahora se le flojó la mano. Y al general que se le aflojan la mano, se le bajan los pantalones y se le monta a todo el mundo. Ya usted lo sabía eso. Buenas noches. Dígame, hermano, para poder escuchar tiene que bajarme el volumen del televisor porque no te puedo apreciar bien la llamada. Buenas noches, dígame. Sí, dígame. Que los almacenes de esta vital linda, con la basura, otra vez, tenemos más de 20 días por aquí. Espera.